morganos muertos. ¿Después de esta hechicera hay otra muñeca que contiene la maldad más grande que ha recorrido el mundo? Está justo en el centro. ¿Y qué tiene que ver con el supremo merliniano? Merlin tenía tres aprendices. Yo era uno. ¿Fuiste aprendiz de Merlin? Nos puso un hechizo para evitar que envejeciéramos hasta hallar al hechicero que heredaría sus poderes. Y su anillo dragón. Uh, uh. Una parte de ti, no importa cuán pequeña, lleva sangre de Merlín. ¿De Merlín? Los más grandes oyen el llamado. Ahora es tu turno. Merlín dijo que el único que iba a ser capaz de destruir a Morgana de una vez por todas sería el supremo merliniano. Y se supone que salvaré al mundo. No, no creo que sea capaz de algo así. ¿Crees que me presté a enseñarte magia para divertir a todos en las fiestas? Cuando decidiste entrar al círculo, te dije que no había marcha atrás. Y tú juraste. He pasado mil años buscándote. Combatiendo a los morganos, protegiendo el Grimhold. Tienes que liberar. Vas a convertirte en el supremo merliniano. Y no vas a...